¿Lista para ser exterminada? ¡Por favor, no lo hago más difícil! Mi decisión ya está tomada y no puedes hacer nada al respecto ¡Te lo suplico, cambia de parecer! En serio, ya me cansé de esperar ¡Es mi turno! Solo dame una oportunidad más! Mi sueño siempre ha sido tener hoteles, mujer y los tendré cueste lo que cueste Pero tu riqueza se forja en una cuantiosa plusvalía producto de todo mi esfuerzo y que no me ha servido para nada Lo siento, pero es mi naturaleza Hago mucho con perdonarte la vida ahora mismo Está bien, haz lo que quieras Pero cuando me veas hundida en la miseria Ni se te ocurra que te rendiré pleitesía y mansedumbre <risa> Me parece bien Banco, compro el hotel Nunca más volveré a jugar contigo, cerda capitalista. <ríe> Calla, proletaria.